Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Abril y hoy viajando con Abril vamos a ir a una de las tiendas más conocidas de Europa que poca gente sabe que es irlandesa. Fue creado en 1969 por el irlandés Arthur Ryan. Ahora estamos viendo imágenes de cómo era en esa época la primera sucursal en Mary Street. La cadena comenzó con el nombre Pace y su traducción al español sería centavos, ya que las cosas costaban pocos centavos. Pero en 1979 expandió su negocio y abrió la primera sucursal en Reino Unido. Entonces en ese momento decide renombrar las tiendas Primark. Arthur hace esto para poder evitar problemas legales con la cadena estadounidense Jayce Y sí, si el nombre Jayce te resulta familiar, puede ser, ya que es una de las cadenas más importantes de Estados Unidos y aparece en películas como Volver al Futuro. Pium, <risa> pium, pium, pium, pium, mira, copyright, cómo no me cagaste el video. pium, pium. En Primark se puede encontrar de todo, desde ropa, productos para el hogar, tus mascotas e incluso tecnología Pero cuando digo de todo, digo de todo, como esto ¡Oh! Ay mira, esto es re interesante vi el otro día, son unas bombachas que se pueden reusar y cada una cuesta 7 euros Pero eh, tipo tu periodo se absorbe por esto, por esta tela Eh... Ahora voy a hacer una pausa, abuelo, papá, tío, yeye, todos, tipo, literal Todas personas que sean no, hombres, más que nada, dejen de ver esta parte del video porque se va a poner muy explícita Bombacha para que puedas menstruar en la bombacha Puede aguantar lo mismo que hasta tres tampones Es para el flujo mediano, sea, tipo, tranquilito o mediano, nada de que mucho, mucho Y lo bueno es que nos metes ahí, como dicen, reusable and washable Lo puedes seguir usando y lo metes en la maquinita en lavarropas y listo Ayuda al medio ambiente y son cuatro capas de protección y tiene algo para controlar los aromas en la parte de atrás también explican de que es súper absorbente que es water tiene una capa de waterproof y tiene una outer fabric layer a ah, como otra fábrica como otra otra capa más de algo eh, no sé estoy como muy tengo muchas preguntas o sea tienen de, Ay, mira, tienen de diferentes cantidades de flujos tienen acá de flujo, eh, para flujo tranquilito tu me a mediano y <risa> mediano a heavy heavy eh, no sé, es mucha información y solamente cuestan 7 euros 7 euros, eh. nada mal por 7 euros y esto te va a durar un millón de años es más barato comprarte esto que una caja de tampones o algo por el estilo, súper interesante voy a tirar esta ¿quieren que me las compre? ustedes, dejen en los comentarios digan, che bueno, cómprate eso y no sé, y si hay suficientes comentarios para que lo compre yo lo compro <risa> y bueno che, cada 28 días uno está en esa situación por ahora, entonces yo lo compro, me sacrifico, lo pruebo y les comento qué onda algo que me parece una locura que tienen es como te van vendiendo un montón de tonterías que cuestan 1 euro, 12 euros, 3 euros y vos terminas enganchando, no te un millón porque mira no esto, te voy a mostrar algo que es una tontería cuesta 3 euros, y ahora es que lo veo lo quiero, y digo, lo necesito no, no lo necesito es una botellita para rellenar con alcohol en gel le dice refillable hand sanitizer bottle 3 euros, te la enganchas en el llavero y tenés una botellita de alcohol en gel con vos, todo el tiempo y ahí va sumando, metiste 3 euros de acá 3 euros de allá, un pam pam 100 euros tenemos los nuggets. tenés la decoración para arriba, decoración, decoración, decoración. Lo que les recomendaba comprar eran estos, pero que dicen clean cotton. Esta es una cosa que le sacas, uh, le sacas el protector, lo pones en tu placa y el de eso va a oler increíble y cuestan un euro, un euro sin, un euro, ¿ven? Ahora también empezaron a tener una colección de Winnie que te caes de culo. Todas las tonterías y chucherías más hermosas que puedes llegar a encontrar. Y no importa la edad que tengas, vas a disfrutar de todas estas colecciones. Porque tienes de todo, tienes de todo, sabías dejate de aquí con un Winnie Pooh, no importa. Desayunes con la cosita de Winnie. mira con lentura. Hay 390 tiendas de Primark en 12 países y el único país que tiene tiendas de Primark fuera de Europa es Estados Unidos Ok, vamos a mostrar un poquito más rapidito los ejemplos para que tengas en cuenta qué puedes encontrar en Primark Si nunca viste bueno te comento que son los reyes de la imitación Tenés carteras como esta que es una copia de Christian Dior que la vende solamente por 2.500 euros Y la opción de Primark estaba solamente 12 euros otro de los productos que se volvió virales también de Primark por ser una imitación era el hecho de que el lip kit de Kylie Jenner que costaba 23 euros en Primark lo podías conseguir su imitación a 3 euros A las mujeres irlandesas les gusta mucho y les encanta venir al penis o al Primark Si sí, es todo el mundo sabe que estás hablando del Primark Lo digo por algo especial, no es como ah sí les encanta venir, les encanta venir, mira esto en el 2020 Primark estuvo cerrado desde marzo hasta junio por COVID pero cuando abrió por primera vez las personas hicieron colas desde las 4 de la mañana Acabo de encontrar algo que me sorprendió, nivel bombacha para menstruar y me sorprende porque la mayoría de los lugares con monto de temas no son muy inclusivos las personas que usan ojihab y la mayoría de las personas a la mayoría de las tiendas no tienen nada inclusivo para ellos y acabo de encontrar esto que tienen, aparte de la colección que tienen todo para hacer deporte, ya sea tipo de remerita, una copia del Fitbit. También tiene esto. Por 6 euros las mujeres van a tener un hijab que es apropiado para poder hacer deporte. Me imagino que debe ser una tela que es un poco más, que debe de respirar más y que les debe dar mejor aire. Es re loco eso. Y, o sea, es re loco porque es la primera vez que veo que tengan algo así para ellas, para que puedan estar cómodas y, y disfrutar sin estar ahogándose de, del calor y es la misma área donde puedes encontrar ya sea ah mira un strap nuevo por el Apple Watch o la copia del Fitbit o las calzas o lo que sea pero en este caso tienen algo que realmente le pueda hacer el día a día a una persona mucho más o menos bueno espero que este video les haya gustado tanto como a mí a mí me encantó realmente hacerlo. Me encanta ir a Primark, que es una tienda donde podés comprar cosas por muy poco dinero o puedes volverte loca y salir con un chango o con un carrito súper lleno de mierdas. Pero bueno. Eh, déjenme en comentarios qué les pareció el video o cuáles fueron sus experiencias en Primark con los tipos de productos que, que, que compraron, la calidad, si valió la pena o no valió la pena. Pueden ver el día a día de mi vida constantemente en Instagram. Les mando un beso súper grande y les deseo un día tan hermoso como ustedes. Eso fue, una... ¿Eso fue una gaviota? Nos vamos antes de que me caguen las gaviotas. Bye.